Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Bangkok, Tailandia y hoy vinimos al Bat In Tarabihan, un templo que tiene un Buda de 32 metros y dicen que pararse frente a él es imponente vamos a verlo En nuestro quinto episodio en Tailandia, vinimos a visitar el Wat in Tarabihan, ubicado en pleno corazón de Bangkok, cerca del puente Rama VIII. Si bien este templo no es tan visitado ni atrae tantos turistas como los templos que vimos en episodios pasados, el Arun y el Pho, este templo tiene la particularidad de tener un Buda enorme que dicen que intimida a quien se pare frente a él. La construcción de este Buda comenzó en 1867 durante el reinado del rey Mongkut, conocido como Rama IV. Y finalizó en 1927, tardando así 60 años en completarse. Este Buda, llamado Luang Po To o Prasi Ariyametri, es la figura predominante y aunque muchos desconozcan este dato, es el único gran Buda de pie en la capital tailandesa. Tiene 32 metros de alto por 10 metros de ancho y la imagen fue realizada en ladrillo y yeso y posteriormente decorada con mosaicos de vidrio italianos y oro de 24 kilates. Además, contiene una reliquia de Buda que han traído de Sri Lanka. Detrás del Gran Buda hay un pequeño cementerio con urnas y cajas funerarias, y también entramos en una pequeña casita donde encontramos gente embalsamada, y no les voy a mentir, algo de impresión daba. La entrada es de 40 baht por persona y realmente vale la pena conocer este templo. No les llevará más de media hora y lo pueden combinar el mismo día que visiten el Batarun y el Batpo. Bueno gente, ahora sí, habiendo recorrido el templo y visto lo enorme que es ese Buda, nos vamos a comer algo y seguimos dando vueltas por las calles de Tailandia. Suscríbanse, denle me gusta y nos vemos la próxima.